Hola serie o sea, aquí estamos en 5 series que recomiendo ver de Netflix parte 4 Y la primera serie que voy a recomendar es el, es el vecino que trata sobre que se va de vacaciones eh, dos días eh, a un pueblo Entonces lo que ocurre es que cae en un este extraterrestre y le da superponer Así que claro, no tiene más trama Y luego a partir de ahí eh, lo que va haciendo es intentando... Saber cómo hacer un buen superhéroe Si lo consigo o no, eso lo tendréis que ver porque si no, sería un spoiler La segunda serie que os recomiendo es de Witcher Que trata sobre un brujo que por dinero va ayudando a la gente No en sí porque le guste ayudar Pero como le dan dinero, pues él va haciendo lo que la gente le va pidiendo No siempre hace todo porque él lo que tiene es una ley De que nunca va a atacar a humanos o algo así parecido eh, no me acuerdo bien, pero que se la recomiendo. Porque es muy buena serie. Podría ser mejor, por supuesto, todas las series pueden ser mejor. Pero para verla está bastante bien. La tercera serie que os recomiendo es Mortal. Que trata sobre un chaval que pierde a su hermano. Y le dice un demonio. Eh, sí, por lo que sea. Por lo que sea un demonio, empieza a hablar con él. Y le dice que si venga si a su hermano, es decir, mata a la persona que se supone que ha matado a su, a su hermano. Entonces lo que hará es que el demonio lo revive, que trata sobre eso. Eh, eso sí, este demonio es el demonio del engaño, se supone. Así que bueno, poco más os puedo decir, pero es muy buena serie. Y es una serie que no ha destacado mucho, la verdad, pero está muy, muy bien. ¿eh? Me la vi entera en pocos días en nada. La verdad que guapísimo. La cuarta serie que os recomiendo es algo especial porque es el primer anime que os recomiendo en series de Netflix. Es uno llamado Ultramarite Magmail, que trata sobre que de repente aparece otro continente de la nada. Y ahí se supone que hay de todo. Animales, monstruos, los monstruos más raros que te puedas imaginar viven allí. Las plantas, todo, todo es muy raro. Y mucha gente va allí para conseguir cosas milagrosas, porque hay algunos que te pueden revivir, que te puede de todo para todas las enfermedades las puedes curar y todo pero tienes el riesgo de que el animal eh, pero tienes el riesgo de que allí te maten porque los animales mm, son agresivos casi todo. y entonces, por si alguien se pierde o cualquier cosa tienen a Injo que rescata rescata a la gente que se pierde o, o cualquier cosa no siempre vivos, porque no siempre vivos, pero de tratar eso tratarlo porque la gente le va pidiendo que vaya a rescatar aquí a no sé quién y la verdad, bastante guapa, a mí por lo menos me ha gustado. La quinta y última serie que os recomiendo se llama V-Guard Trata sobre sobre vampiros La razón bien es que la urgencia al ártico un científico y un amigo suyo que van los dos al ártico son sometidos a cuarentena por una enfermera que no tardan tener tintes bastante siniestros porque convierte, los convierte en un tipo de vampiros, se podría decir que es como una especie una especie evolucionada del ser humano, pero el problema pues que necesitan sangre, les hace que tengan mejor vista, mejor oído, mejor olfato, hace que todo sea mejor, pero el problema está de que necesitan sangre sí o sí, y no de cualquier cosa, sino de humanos, solamente de humanos, por lo que sea no puede ser de otra cosa. La verdad, mmm, le podéis dar una oportunidad, a mí de primeras yo creía que no me iba a gustar, pero luego me terminó gustando bastante, la verdad. Y poco más os puedo decir porque todo lo demás sería spoiler. Y poco más que decir. Espero que te haya gustado esta cuarta parte de 5 series de Netflix que tienes que ver. Y poco más que decir. Adiós, ya nos vemos en el próximo vídeo. O esto. Adiós.